Cuídalo, mi tonto corazón, cuídalo, te ama solo a ti. Cuídalo, se muere de pasión, cuídalo, necesita de ti, como una linda melodía es esta noche, vida mía. Mi corazón está hoy jugando, y como un loco te está amando. Mi corazón está hoy jugando, y como un loco te está amando. Mi amor está loco de alegría, sabiendo que le amas todavía. Con estas sensaciones voy viviendo, tus besos son la magia de mi vida. Cuídalo mi tonto corazón, cuídalo. Te amas solo a ti, cuídalo, se muere de pasión, cuídalo, necesita de ti. El fuego que comienza en nuestros besos, están tus labios cerca de los míos. En el momento en que los dos se encuentran En ese momento comienza la tormenta No quiero pensar que todo es un sueño Pues yo me moriría sin remedio No quiero despertar si un sueño es que nunca desvanezca en nuestro ser Cuídalo, mi tonto corazón Cuídalo, te ama solo a ti Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, necesita de ti